Cuando le importas a alguien, se nota. Cuando una persona está interesada en ti, aun cuando está ocupada, saca tiempo para estar contigo. No importa que tan ajetreado sea su vida, no importa que tantas prioridades tenga, tú siempre vas a ser una de ellas. La realidad es que en muchas ocasiones soportamos malas relaciones porque creemos que debemos siempre ser la segunda opción, ser la segunda prioridad, ser la última prioridad en la vida de una persona, porque creemos que si las amamos cuando realmente no nos damos cuenta que en la práctica nosotros nos estamos irrespetando, nosotros no estamos mostrando ese amor que nosotros nos merecemos experimentar con esa persona. Lamentablemente en muchas ocasiones nosotros toleramos una mala relación, simple y sencillamente porque no nos creemos merecedores de mejor tiempo, no nos creemos merecedores de un mejor espacio, no nos creemos merecedores de algo mucho mejor, quizás no nos consideramos llamativos, tal vez no consideramos que el destino tenga algo mejor para nosotros, que al final nos aferramos a una muy mala relación, sencillamente porque perdemos la esperanza. De que exista algo mejor en que confiar. Nada que tengas que mendigar, vale realmente la pena. Voy a serte honesto en algo, si tú tienes que mendigar amor, si tú tienes que estar constantemente exigiendo un espacio, si tú constantemente necesitas que la otra persona, que tu pareja, que un amigo, que alguien importante para ti te dedique tiempo, entonces esa relación no vale la pena. Porque cuando una persona realmente quiere estar contigo, saca tiempo, hace lo posible para pasar tiempo contigo, modifica, arregla su agenda para que tú, para que tú puedas ser parte de esa vida en la cual él te quiere integrar, en el cual ella te quiere integrar. Lamentablemente nosotros a veces por muy baja autoestima, por creernos poquita cosa, aceptamos relaciones que no encajan dentro de nuestro estándar. Porque constantemente nos estamos repitiendo que no lo valemos, que no somos lo suficientemente buenos para esa relación, y constantemente las cosas y constantemente la gente actúan en consecuencia en cómo nosotros nos autopercibamos. Mendigar amor solo significa que nosotros no nos consideramos merecedores de un mejor trato. Mendigar amor solo significa que nosotros en nosotros mismos nos consideramos pequeños nos auto excluimos, nos dejamos a un lado, no nos consideramos importantes, y por eso, solo por eso, el resto de personas no actúa en consecuencia, solo por eso el resto de personas no nos trata con el respeto y el cariño que nosotros desearíamos tener. El interés que se nota de a ratos no sirve, de nada sirve una relación intermitente donde se te ama un día así un día no, en donde a veces se te pone interés, en donde a veces no se te pone interés, en donde a veces eres importante y donde a veces eres la última cosa que realmente importa. Los amores de a ratos, los amores de a medias no son amor, no podemos conceptualizar, no podemos percibir algo que nos están dejando, algo que nos están arrojando a medias como amor. No existe el medio amor, no existe el amor en trozos o en raciones pequeñas, o realmente te aman, o realmente no te aman. No dediques más tiempo, no dediques más esfuerzos en una persona que simple y sencillamente te ofrece migajas de cariño. Eso mi amigo, eso mi amiga, no es amor, eso es una falta de respeto hacia tu persona, eso es una falta de respeto hacia tu autoestima, esa es una falta de respeto hacia tu humanidad, y eso no es para ti, y eso no debe ser tolerado por ti. Porque donde no te buscan, no haces falta. Si donde tú estás, donde tú te ubicas ahora mismo no se te trata con respeto, no se te valora tu tiempo. No se te atiene en alta estima, vete, vuela, no es tu lugar, no perteneces ahí, porque constantemente se te están enviando los mensajes, las señales, de que ese lugar no es ahí, no embonas ahí, no eres parte de ese lugar, no eres parte de ese sitio, no se te trata con el cariño que tú mereces, no se te trata con el cariño que tú necesitas. No temas mostrarte como eres a alguien le vas a encantar a veces muchas veces se nos dicen ah, lo que pasa es que tú eres una persona muy exigente lo que pasa es que tú tienes un concepto errado de amor y que constantemente pides demasiado que llega a un punto en que no sabes si pides mucho o realmente te estás conformando con poco pero te digo una cosa el mundo es un lugar amplio grande donde las probabilidades que encuentres a una persona que pueda satisfacer tus necesidades y una persona a la cual tú puedas satisfacer sus necesidades es posible, es real, porque en el mundo no todo está escrito, no existe una predestinación, lo que para alguno es amor para otro, pues sencillamente no lo es, y esto es algo que debes entender, que no todos estamos hechos para encajar con la otra persona, la realidad es que no con todos debemos esperar a embonar. Somos únicos, somos personas únicas que vamos a embonar con ciertas personas y por lo tanto el hecho de que con cierta persona no hayas podido encajar, el hecho de que con cierta persona no hayas podido realmente consolidar una relación, no significa que allá afuera no exista alguien que está destinado para ti, porque cada quien cuida lo que le interesa y descuida lo que le estorba. Realmente necesitamos ser muy conscientes y aceptar cuando una persona simple y llanamente no nos quiere, simple y llanamente no le interesamos. Y debemos ser muy humildes, tener amor propio para decir, en este lugar no pertenecemos. Debemos ser muy, pero muy, muy capaces de decir, en este espacio yo no quepo, este espacio es demasiado pequeño para mí. Es por eso que es muy importante. Que seas humilde y que aprendas a reconocer las cosas, que aprendas a interpretar las señales y que de verdad, muy de verdad, muy de verdad, aceptes cuando alguien no te quiere. Castigarte esperando que alguien te quiere, esperando que alguien te ame realmente es un dolor horrible, porque quien no le nace, porque quien no te quiere simplemente nunca te lo va a demostrar y siempre vas a ser la segunda opción de esa persona. Quien te ama por en cambio, constantemente te prueba con acciones que te ama, te prueba con acciones que realmente quiere estar contigo. La persona que no siempre tiene excusas, la persona que no te quiere siempre tiene razones por las cuales no entregarse por completo, siempre tiene razones por las cuales no entregarte su amor por entero. La persona que te ama por en cambio siempre tiene tiempo para ti, siempre saca tiempo de donde no lo hay y esa es la gran diferencia, porque cuando le interesas a alguien se nota, se mira en su forma de hablarte, se mira en la forma en como organiza su vida para que tú tengas un lugar, un espacio acogedor en la vida de esa persona y por lo tanto, y solo por lo tanto, esa persona cuando realmente te valora, cuando realmente entiende tu aporte, cuando realmente entiende lo que tú das entonces es cuando muestra el interés que tú tanto quieres. El amor no se puede mendigar, debes amarte tanto a ti mismo que no necesites de convencer a nadie para que se quede, para nada. Si tú tienes que convencer a alguien, si tú tienes que constantemente estar convenciendo a alguien de que se quede, entonces eso no es amor. El amor se entrega, no se exige, no se suplica, no hay necesidad de negociarse. Este surge por osmosis, este surge por mera interacción, se desarrolla y se va dando con el tiempo. Por lo tanto si tienes que perseguir, por lo tanto si tienes que estar constantemente pidiendo exigiendo amor, entonces eso no es amor. Porque quien realmente te ama muestra su amor por ti, y a quien realmente tú le interesas se hace notar con las acciones que imprimen tu vida. Ese es mi mensaje.